¿Hola? Sí, me, me. Me está diciendo que. Que no llega. ¿Cómo que no llega? No, no. no afuera? Se... ¿Cómo que no llega? Ay. Dice que no se anima a pasar. A ver, dame ¿Qué le A ver. ¡Pero no puedes sacar el pie! ¡No! ¡Hasta acá! en el teléfono pero sacar! ¿Es, es, que... ¿Es, ah, ¡Es un misterio! ¡Es un misterio! ¡Es un misterio! ¡Es un misterio! ¡Es un misterio! ¡Es un el ¡Es un misterio! ¡Es derecho, eso, eso, vamos, eso, mucho, mucho. Eso, un poco más. ¿Qué pasa, mi Es que hay esos zapatones que se usan ahora. Eso la, hora, pero? Ay, yo la hago, mamá. ¿Pero cómo, mamá? ¡Fuera mamá! Eso, mucho, muy Pues acá tengo bien. Oh, el pie. Bien, eso es muy bien, mi hija, criada. Mucho esfuerzo, lo va a en su